y no deja Porque en yo fui y se a cua a No perder dinero, es a mi vez. momentos que pasamos juntos son inolvidables Después ajá, a las tantas a veces años mire Está más sufrir, a ser y se ve oye Siempre apurando, amamos poco y me, se va eco eh, en pues, mí Vivian es con sufrimiento Debo que hay menos que a todos más en Ese eco de mí La verde y voy, nunca en la esperanza o a que Con cariño y beso a los ayer Ese eco en mí